Buenos días vecinos y vecinas de Hurlingham, estamos acá en el polideportivo en una nueva edición de la colonia de verano 2019 y es una colonia muy especial esta porque además de 4.000 chicos y chicas que hay acá participando también hay abuelos y personas con discapacidad diferente, el predio está hermoso, todos disfrutan del mismo Así que bueno, los dejamos a ustedes, que ande todo muy bien, la hora de Hurlingham, como siempre decimos, con los vecinos de Hurlingham, que ande todo bueno, muy bien. bien. Estamos acá en la colonia municipal, estamos con Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham. Un nuevo año, una, una nueva colonia, ¿no? Sí, un nuevo año. Eh, es 2016, 2017, 2018, 2019. Siempre decimos, ¿no?, que cuando arrancamos la gestión, en enero del 2016... Teníamos 1500 personas, chicos, chicas, nenas, nenes La colonia es de, de, de 4 años a, a 14, adolescentes Y en ese enero del 2016, 1600 personas Hoy, más de 3500, sí. eh, más del doble Agradecemos, como, como digo siempre, a, a nuestros vecinos, nuestras vecinas, mamás, papás, familiares Por confiar en, en el municipio, en el área de deportes, en los profes, en los ayudantes de, de los profesores a sus hijos, ¿no? Para que pasen un buen enero en un momento cada vez más difícil como vive la rutina. Tenemos acá más de 3.500 chicos que, que bueno que pasen en su gran además abuelos, gente con discapacidad sí, claro, ¿no? diferente, tenemos tenemos también bueno eh, personas con capacidad distinta. Sí abuelas y abuelos que vienen los miércoles a bueno, pasar también un gato momento, con talleres, con natación con, bueno a, a, a olvidarse por un momentito de los muchos problemas que, que nos ocasiona Macri más bien, más bien y el lugar eh, da para que la gente disfrute, los chicos, todos ¿no? nuestro polideportivo está, está muy bien, nuestro polideportivo de 22 hectáreas lo hemos logrado urbanizar el convenio con el club Atlético River Plate nos ha puesto en un buen lugar en función de la urbanización de, de las canchas de que vengan los chicos de las superiores de River que esas canchas las puedan utilizar la, los chicos y las chicas de, también vecinos de Burlingame, del distrito bueno la pileta climatizada la pileta descubierta eh, más juegos aeróbicos los corredores aeróbicos que, que utilizan muchos vecinos Tenemos la pista de atletismo Tenemos un corredor aeróbico de 1100 metros Que, que muchas vecinas y muchos vecinos Vienen a, a utilizar Que esperamos este año lo tenemos como proyecto Podamos iluminar Queremos iluminar todo el corredor aeróbico De ah, 1100 metros Para que también cuando cae el sol A la nochecita que vienen de trabajar Nuestras vecinas y vecinos puedan venir a caminar porque... may, may. Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, bueno Gracias a, lo mejor para, gracias a vos, vos, gracias a tu viejo Por, por, por estar siempre, por acompañar Siempre digo el deporte, la cultura, la educación, la educación son políticas de inclusión y en definitiva nosotros creemos que este es el lugar donde podemos formar a nuestros hijos, a nuestros nietos ¿no? y, y bueno y, y transformar una sociedad que, que está complicada pero que con mucha esperanza seguramente este año vamos a poder cambiar. Dale, muchas gracias. Gracias, se de todo. Bueno, buenos días, estamos acá con Claudia Marsico, coordinadora de la colonia municipal de Burlingame. Muy buenos días Buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Bueno, de este año 2019 eh, superando las expectativas si bien teníamos eh, un listado pero bueno, se acercó mucha más gente ah, eh, solicitando espacio y un lugar donde poder pasar estos días de verano así que atendiendo las necesidades de todos porque por suerte espacio tenemos Contratamos un gran número de profesores, así que a full, con todos los niños, los adolescentes, los abuelos, eh, los chiquitos con discapacidad, sí. todos compartiendo este espacio. Están divididos en turno mañana y turno tarde. Sí, tenemos dos turnos, el horario de la mañana de 9 a 13 horas, después ingresa el horario de la tarde de 14 a 18 horas. Y los adolescentes que ingresan de 18 a 20. Ah, o sea, termina de noche. Termina casi de noche, sí, sí, sí. Está bueno, está sí. bueno. Y para la, para los abuelos, las actividades de los abuelos y los y la gente con discapacidad diferente, ¿qué, qué actividades, le, le, actividades le Tienen actividades con eh, profesores eh, que están preparados para este tipo de actividades. Sí. Los abuelos, por ejemplo, están divididos eh, en grupos donde algunos necesitan eh, más una gimnasia terapéutica, de educación, de movilidad, y otros un poquito más dinámicos que se atreven al juego, al baile, pero después hay un espacio donde unificamos y, y el objetivo. encontrar un espacio donde ellos sientan que pertenecen también. Y además el polideportivo abastece también a que haya mucho espacio y que se desarrollen muchas actividades. Sí, esas mismas actividades pues también tratamos de mantenerlas durante el año. Y ¿sí? donde ellos puedan mantener el estímulo y este es como el broche de oro, ah, ¿no? La colonia. Bien. Y los chiquitos con discapacidad también concurren en, en, en el año. Y ahora están también divididos en tres grupos de acuerdo a patologías diferentes y comparten diferentes espacios eh, también disfrutando de, de la colonia. ¿Y los chicos y chicas desde de, de qué edad hasta qué edad es eh, la colonia? La colonia de niños es de 4 años a 12 años. Y a su vez, eh, por, ¿por edad están divididos en grupos a tanta sí, cantidad? Sí, sí, sí. Por ejemplo, de 4 de a 9 años tenemos cinco grupos de cada uno. ¿sí? De 10 y de 12 tenemos cuatro, Pero eh, a su vez, cada edad sí si está subdividida porque no podemos tener números tan numerosos por una cuestión... Pedagógica y de seguridad de los nenes. Y personalmente, cuando te dicen tenés que coordinar la colonia, ¿vos, ¿vos qué sentís coordinando toda esta gente que hay, que es un montón? Es un desafío, es un desafío, pero la verdad eh, es hermoso porque, porque, si bien es mucho trabajo, pero hay una recompensa que viene del otro lado, de la familia, claro. que es el eterno agradecimiento a, a lo que uno desde lo humano puede ¿no? Eh, con poco hacemos mucho a veces y es lo que la familia de Hurlingham hoy está necesitando. Los que están viendo y quieren y quieren traer a su hijo, él en febrero, ¿se puede? Pueden acercarse a la administración, eh, anotarse, ahora hay una lista de espera, pero por el turno mañana hay más posibilidades. Así que se acercan a la administración sin ningún problema y, y vamos a tratar de eh, Encontrarles un lugar. ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Muy que ande todo muy bien. a ustedes, gracias. Que ande todo muy bien.